En este video vamos a ver cómo se administran los contenidos en acta académica para eventos. La administración de contenidos refiere al manejo de la parte visible de la página, principalmente los textos, imágenes o videos que pueden verse en cada una de las páginas del sitio público del evento, pero también la información de encabezado y la información de contacto que puede ofrecerse a los visitantes. Vamos a ver entonces cómo agregar páginas, cómo remover páginas del sitio, cómo agregarle contenido a esas páginas y cómo personalizar el encabezado y la información de contacto. la vista pública vamos a poder ver que existe un sitio con esta ruta, nos avisa que es un sitio por ahora privado entonces solo nosotros estamos pudiendo verlo, hay entonces una cuadra de contacto donde se permite acá enviar un mensaje a los organizadores del evento y una sola para de presentación, una de circulares, una de envíos y una de comité organizado. Vamos ahora entonces a ver esas páginas que estábamos viendo acá, que se acceden desde este menú publicar, las tenemos acá disponibles, presentación, circulares, envíos y comité organizador, y desde esta pantalla podemos cargar información en esas páginas. Este texto puede tener un formato rico, puede contener imágenes, puede contener videos vinculados desde YouTube. También el orden de las solapas se puede modificar desde esta parte. Al haber actualizado esto, podemos ir a la solapa en que teníamos la vista pública del evento. Y actualizando la página, vamos a ver que el texto que acabamos de cargar ya está disponible en la página. También podemos personalizar el encabezado en las opciones de personalización. Podemos, por ejemplo, si contamos con una imagen, colocarla como banner de encabezado. y eso nos permite, en lugar de tener el inicio como un texto, tener ese banner de encabezado. También en la parte de personalización, los datos de contacto que estábamos viendo en el recuadro de contacto pueden ser modificados agregando un sitio web, que puede pertenecer a la asociación organizadora o al grupo que organiza el evento, una información de contacto telefónico y eventualmente una dirección postal, todo lo cual aparecería en ese recuadro de contacto que vimos antes. También ofrece acá la posibilidad de mostrar o no la dirección de correo electrónico y de recibir o no mensajes a través de la página. Este recuadro de mensajes se puede mostrar en todas las páginas como vemos acá o solamente en la primera solapa, es decir en la de presentación. Si vamos de vuelta al sitio público y actualizamos, vamos a ver que el teléfono aparece en la dirección de contacto y que sigue ofreciendo la posibilidad de enviar mensaje tal y como indicamos en la personalización de la información de contacto. Aquel el visitante escribe un mensaje. El visitante escribe un mensaje. En la serie de páginas que teníamos disponibles de las distintas solapas del evento, Permite también eventualmente, si por ejemplo la solapa de comité organizador aún no tuviéramos la información disponible para publicar eh, con los organizadores del evento, se puede eliminar esta página, con lo cual dejamos de verla acá, comité organizador, pudiéndola volver a agregar en cualquier momento desde este menú de agregar página, donde se nos ofrecen las demás páginas disponibles. Por último, para poder hacer visible a los visitantes la página y poder permitir así también que comience a indexarse en buscadores, Desde las opciones de privacidad del menú configurar, podemos habilitar el evento para que se encuentre como evento público. Evento público significa simplemente que esta advertencia de que el evento es privado va a dejar de aparecer y cualquier visitante que navegué esta ruta y va a tener acceso a los contenidos que hemos puesto ahí